A un año de la muerte de Melfi Rosario, familiares continúan clamando justicia. Aseguran el proceso ha sido lento para los acusados del hecho. Ya mi hermano tiene un año y tres meses que lo mataron. Eh, tenemos revisión de medida del autor intelectual que es Richie Olivares Olivare de Santa Ana, o sea de Las Flores. Eh, amigo de uno y nos mandó a matar a mi hermano. Y tenemos un año y pico en esto ya y todavía no le cantan. Ellos van a cumplir un año preso ahora. Y, y tenemos revisión ahí a dos manos, se reenviando y reenviando y reenviando a la audiencia Reitera esperan condena máxima para quienes cegaron la vida de su pariente Pues afirman era un joven trabajador para NTN Su noticiero regional, Joanny Paulino